¿Qué tal? Sean bienvenidos. Se acerca la Navidad, una época muy especial, donde todos queremos compartir y celebrar, sin dejar atrás nuestros estilos y gustos. Si eres de aquellos que te gustan los tonos rosos en la decoración, este video es para ti. Para esta Navidad 2022, el color rosa se estará llevando con un toque de elegancia, en combinación con los colores metálicos, como el dorado, plateado y bronce. Si eres más divertido, puedes usar el color rosa con los colores pasteles o el rojo tradicional. También puedes usar el color rosa con el color azul rey o el color rosa con herbel de esmeralda. Cualquiera de estas dos combinaciones que utilices, tu decoración lucirá muy elegante, diferente y moderna. Disfruta del video hasta el final. Si te gusta el contenido regálame un like, suscríbete, comparte. Muchísimas gracias, bendiciones y hasta la próxima.